parte. ¿Cuándo colocarse la chaqueta? Es algo que nadie se plantea, ¿eh? Nadie se plantea. Y aquí tenemos el mejor ejemplo para medir la cantidad de agua que está cayendo. Ahora está lloviendo, pero está lloviznando. Lloviznando, ¿vale? Cayamos el auricular. Eh, al estar lloviznando, no compensa ponerse la chaqueta. La chaqueta ya la tengo aquí. Ya sabéis, la, la ras. está nueva. Eh, ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, ahora para un poco. Está goteando... Está chispeando, pero es muy muy poca cosa, muy poca cosa. No se la cuenta para nada colocarse la chaqueta, porque nos vamos a cocer. Nos vamos a cocer, porque no hay suficiente lluvia como para que te enfríes realmente. Y de hecho, esta lluvia hasta te ayuda a ir más fresco, si te está cayendo directamente. Te mojas un poco, te pones húmedo, pero es que con la humedad que hay normalmente, cuando va a llover, ya vas medio chorreando, ya vas... Eh, como empapado de sudor realmente la mochila, todo va a ser empapado mira, ahora ha parado, ¿Veis? Ahora, ha parado. ahora vuelve otra vez veis esto va como va, ¿eh? pero veis la cotas ahora está otra vez pero esto no es suficiente para colocarse la mochila voy a poner un ejemplo y lo vais a ver muy claro ¿os acordáis en la UTMB Pau Capel, cuando empezó a llover al principio de la carrera? ¿os acordáis? bueno, pues estuvo un rato no sabía decir ahora media hora, 20 minutos, algo así, que estaba lloviendo, como esto, como lo que está cayendo ahora, mirad las gotas, como lo que está cayendo ahora, o un poco más, o un poquito más, pero más o menos esto, y no se la colocaba, ¿por qué? Pues porque no, yo tampoco me la coloco, yo antes me ha chispeado así, un poquito menos, no me la he colocado, ya no me la voy a colocar, hasta que no apriete más, realmente, hasta que no apriete más de esto, que caiga, que caiga realmente, no compensa ponérsela primero por el tiempo que pierdes. Yo ahora me da igual, ¿no? porque estoy grabando hoy sesión de grabar. Pero nos quedan. Estamos a martes, sin sin el domingo, ¿vale? Entonces ya hicimos el entreno fuertecillo ayer. Entonces ahora ya martes flojo, miércoles flojo, jueves flojo, eh, viernes descanso, sábado activación, ¿no? Es un poco la norma que yo me voy a hacer esta semana. Entonces me da igual. Bueno, el caso que. Si está chispeando, no os pongáis la mochila, porque os vais a cocer. Cuando realmente veis que digáis, está cayendo, te la colocas. Otra cosa, la gente le tiene mucho miedo a la membrana. Membrana, uy, tiene que ser membrana 20.000, porque vaya que con la de 10000 me moje, vamos a ver. De verdad, cualquiera que haya probado una membrana 10.000 sabe que no se moja ni de coña. Ni de coña, ni de coña, una 10.000 no traspasa. Pero es que... Además, voy a decir otra cosa, cuando tú te la colocas a la práctica, a la práctica, cuando tú te estás colocando la, la chaqueta, te la colocas, como yo digo, cuando ya ha llovido más. Es que la gente, ya digo, si tú, eh, como te diría, vas a empezar en el trail, no te ha pasado, entonces no lo sabes. Tú te piensas que dices, hostia, si me cae una gota me voy a helar, entonces tienes una, una mochila, una chaqueta, que me tape totalmente y que no me caiga ninguna gota dentro, que no pase ninguna gota dentro, porque si pasa me voy a helar. Vamos a ver, a la práctica solo te la vas a colocar cuando esté lloviendo fuerte. Si está lloviendo flojo no compensa porque generas demasiado calor dentro y vas agobiado. Y a la práctica no la llevas puesta. Y si no, ya digo, miraos el vídeo. UTMB, Pau Capel, que se siguió al principio, sobre todo, se ve bastante al principio de la carrera y veréis que estaba lloviendo bastante fuerte y no se la, colocó. se la colocó. Se la colocó cuando ya vio que estaba claro, que estaba ya lloviendo claro, que ya dice esto, ya no para... Entonces la colocó. ¿Pero cuánto se había mojado antes? Pues te habías mojado una cierta parte. Pero es que al cuerpo no le va a pasar nada porque te has mojado un poquito antes. Esto no es alpinismo. No vamos saltando. No estamos parados. Estamos corriendo. Entonces está generando un montón de calor. Cualquier humedad que te esté cayendo la estás evaporando todo el rato, más tu sudor. Vale, entonces que la gente no, no le tenga miedo a... Hostia, que por la costura me va a pasar un poco de agua. Es que a la práctica tú te la vas a poner y a lo mejor ya lleva un rato y ya estás chorreando, cuando te la coloques, ¿me entiendes? O te la colocas, para, te la vuelves a quitar, vuelve a entrar otra vez a llover y dices, bueno, va, no me la pongo porque va a parar. Y entonces te vuelves a mojar y entonces dices, no, para, va, pues me la coloco. Eso nos pasa, pero habitualmente. Entonces ya que nadie se preocupe de, hostia, vaya que me pasen unas gotas para adentro, es que si te pasa no te va a pasar nada porque yo digo a la práctica siempre te la colocas cuando ya está lloviendo claramente nadie es capaz de que le coincida la lluvia de que digas está quieto no llueve nada va, me coloco la chaqueta no voy a tener calor y cuando traiga, y cuando empiece a caer ya voy súper seco no, porque te habrás humedecido igual te habrás humedecido igual de ir con la chaqueta puesta sin llover de generar tu propio sudor ...tu propia evaporación del cuerpo... ...entonces que nadie se caliente la cabeza... ...con lo de la membrana... ...20.000, 10.000... ...la que os guste... ...pues vale... ...pero que con una 10.000... ...no te va a mojar... ...no te va a mojar... ...tranquilos, ¿vale?... ...pues venga, seguimos... ...hoy... ...todo andando... ...casi todas las subidas andando... ...muy conservador todo... ...como a la práctica en las caras ...también se anda bastante... ...pues bueno... ...también nos va bien... ...todo lo que sea practicar a andar... ...que en las sesiones más... ...fuertecillas prácticamente no se anda nada, nada se hace todo corriendo